Cuando todo es devastado Cuando ya no hay más que ver Cuando el ciego ha desvestido su ceguera Todo empieza a caer Y ceden las montañas del pasado abrir. Cede el tiempo a tus espaldas Ceden tus entrañas y los filtros para no decir Ceder es arder Y escribir en la pared Cuando nada hay ya en lo que te mira en el espejo Arder, vivir adoleciendo Espía La sombra que me persigue Se tuerce a todo de mí A pesar de mí A pesar del sueño Lo siento La siento La noche me opera Interviene en mí Y ya no importa si es invierno Sangre fin a tomar una gota Y ya no importa si es veneno. Desnudo vestido Duele, la ventana, el reflejo, poder voluptuoso de no saber el nombre, no reconocer el fósforo, las líneas de la cara dibujan lo desconocido, doblan el vidrio en la esquina, para hoy, la avenida de se encuentra para hoy, un buscado ilusión se revela cuando el auto estacionado enciende las luces y lo desconocido sofocó, duele de deseo, tanto yo sí como también lo lejos duele la caída, duele la sangre, duele el cuerpo, el vacío, duele el silencio, duele tu voz.